La crisis está afectando bastante al sector del renting automovilístico, pero ¿un mensaje positivo? ¿Cuál podría ser para las pymes? Sí, bueno, está afectando lógicamente a todo el sector empresarial, pero sin embargo, de cara a la pyme, la ventaja que tiene el renting es que al no activarse, eh, le, le genera mayor capacidad de endeudamiento. Entonces, yo diría que es un producto muy estratégico para la pyme, en el sentido de que sin necesidad de endeudamiento, darse con nosotros, puede obtenerlo con una contabilización fácil que simplemente tiene que contabilizar el gasto. Entonces yo eso creo que es un producto que vale la pena que la pyme lo analice y hay un porcentaje ya muy amplio de pymes que trabajan con el renting. ¿eh? ¿Aproximadamente cuánto? Eh, aproximadamente hay del orden de unos 120.000 vehículos. Eh, son procedentes de PYME, entonces yo creo que está bastante experimentado y dentro de esos 120.000 vehículos puede haber de en torno a unos 40.000 clientes que son los que ya se están beneficiando del, del renting. ¿eh? ¿Las previsiones para este año cuáles son? Las previsiones, eh, desgraciadamente, como estamos todavía entiendes, en recesión, pues será que baje el sector de renting, pero una noticia positiva es que las pymes han estado bajando estos años atrás, sin embargo hemos visto que durante el año 2012 han mantenido su volumen y su proporción dentro del sector de renting y nosotros esperamos incluso que este 2013 la pyme pueda incrementar. ¿eh? ¿Renting y tecnología son complementarios? Son complementarios y yo diría incluso que son necesarios para que la compañía de renting pueda dar una información adecuada de cara a los clientes, que al final son los beneficiarios de esa información, yo creo que la telemática y las nuevas tecnologías son necesarias. De ello se beneficiarán las compañías de renting y sobre todo, y más importante, se beneficiarán los clientes. ¿Y la mejor solución de renting para una PyME? Bueno, yo creo que la mejor solución es que integre todos los productos que el gerente de esa pyme o el propietario de esa pyme que se desentienda de lo que es la gestión de los vehículos y que lo deje en la mano de las compañías de renting. Cualquier compañía de renting le puede dar un servicio completo y creo que esa es la mejor solución. Y cuando analice, que no analice solamente precios, que analice precios y servicios que le está aportando una u otra compañía. ¿eh?